Verónica Ojeda habló sobre el faltazo de Diego Maradona al casamiento de Dalma. Sentada en el living de intrusos, Verónica Ojeda habló sobre uno de los temas más polémicos del año, la ausencia de Diego Maradona en el casamiento de su hija Dalma. Aunque comenzó hablando sobre la relación de Maradona con su hijo Dieguito Fernando, la rubia también aprovechó para dar su versión sobre la boda de Dalma. Yo tengo un montón de problemas con las chicas, pero hay muchas cosas en las que les doy la derecha. Tengo millones de quilombo con Dalma, pero el padre tendría que haber estado en el casamiento, disparó. Aunque esté peleado con todo el mundo... A él no le tiene que importar porque está en el casamiento de su hija. Era el casamiento de su hija y tenía que estar, aunque esté con cara de perro, tenía que llevarla al altar, planteó, y agregó, si después se quiere ir y no estar en la fiesta, que no esté, pero que la lleve a la iglesia. Al ser consultada sobre los motivos de la ausencia de Diego. Y las versiones que indicarían que no estuvo presente por pedido de su pareja, Rocío Oliva, Ojeda fue contundente. Creo que ella fue un picacesos planteó.